también este tenemos la presencia también de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Tenemos asociaciones civiles también muy importantes. Eh, tenemos ASENCIDA y tenemos eh, asociaciones civiles que van a estar dando pruebas gratis de condones, eh, pruebas gratis de, de exámenes y análisis de VIH. Vienen tres sexólogos. Y además de los talleres, también hay mesas redondas y mesas de debate acerca de los estilos de vida swinger, acerca de la producción de películas para adultos. Eh, las actrices porno internacionales y también nacionales estarán hablando con el público que asista acerca de su experiencia eh, como actrices porno y cuál ha sido, eh, sobre todo, el. en su vida social, o sea, cómo les ha cambiado la vida de ser actrices porno. Kendra Luz, que es la figura porno más importante del momento. tiene Johnny Sims, también el actor porno del momento a nivel mundial. Y viene su esposa, Tisha Sims, Tasha Rain, y dos artistas porno venezolanas que están triunfando en los Estados Unidos, que son Verónica Rodríguez y Katia Rodríguez.